Muy buenos días a todas o a todas y todos. El día de hoy me cabe la satisfacción de tener aquí a dos eh, eh, amigas, colegas, compañeras de eh, quehaceres y de pensares y con quienes hemos tenido pues varios eh, proyectos en común y vamos a entonces a dividir esta primera parte de la sesión. Eh, con dos presentaciones, ellas son expertas de los pueblos eh, y de las comunidades indígenas de Sudamérica o de lo que hoy denominamos los pueblos originarios de Sudamérica, de manera que tenemos eh, verdaderamente dos grandes especialistas de estos eh, temas, eh, de manera de que, bueno, eh, en primer lugar, eh, contamos nada más y nada menos con la presencia de la doctora Gaia Macarán, que es investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el SEAL de la UNAM, eh, quien cuenta con estudios de licenciatura y maestría en estudios culturales, una especialidad en estudios latinoamericanos del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. Eh, en Polonia y tiene también un doctorado en Humanidades con especialidad en Ciencias de la Literatura en la Facultad de Filosofía y Filología Moderna de la Universidad de Varsovia. Eh, sus líneas de investigación son fenómenos identitarios, cuestiones étnicas, nacionalismos e interculturalidad en América del Sur y eh, cuenta con muchas eh, publicaciones, dentro de entre ellas el factor guaraní en la construcción de la identidad nacional paraguaya en el contexto de la utopía del mestizaje asimismo también las identidades bolivianas y recientemente pues ha impartido diversos cursos en el, en el posgrado de estudios latinoamericanos y asimismo también es autora de varios libros, dentro de ellos Bolivia, Mosaico de Identidades e Identidades Confrontados, Conflictos Identitarios en Bolivia eh, de manera que es una eh, profesora que tiene pues un largo, un largo camino recorrido en, en temas de etnicidad y por el otro lado también tenemos eh, eh, la presencia de, de Itzel Maldonado, eh, quien es eh, eh, eh, doctora en Ciencias Políticas eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, además cuenta con varios estudios y especialidades eh, dentro y fuera del país. Eh, es especialista sobre todo del...